Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos sentimos contentos, felices, porque el sueño del departamento para los propietarios del proyecto Vita cada vez está creciendo en resultados. Nos encontramos ahora al pie de obra y vamos a ver cuál es el proceso constructivo y conocer un poquito acerca de las prestaciones que el equipo Straton brinda para todas las personas. Así es que, ¿me acompañan por favor? Nuevamente recalcar la importancia de la toma de muestras. La calidad del concreto es muy importante dentro de nuestros proyectos porque la seguridad estructural del, del acero más el concreto premezclado, pues forman el concreto o, o el concreto armado. Y en este caso vemos cómo ya se están preparando las probetas para que puedan ser roturadas después de un tiempo de 7 a 14 días. El control de calidad es indispensable, indispensable. Si bien es cierto, la empresa Govil, en este caso, que nos proporciona el concreto premezclado, cumple con sus protocolos, pero aquí en obra, el ingeniero residente es el encargado de poner a prueba estos resultados. Vamos a ingresar con muchísimo cuidado y conocer el proyecto Vita por Dentro. Estamos en el segundo nivel. Siempre es importante, porque hay, siempre cae un poco de concreto, estar con el protector. El protector garantiza de que la seguridad de los trabajadores sea muy bien cuidada y protegida. Ahora sí, vamos a ingresar un poco. A ver. Vamos a hacer unas pequeñas para que ustedes puedan conocer un poquito el proceso constructivo. Ahora sí, por favor, venimos por aquí. Con mucho cuidado. Estamos en vivo, chicos, que puedan conocer todo el trabajo. Ya estamos en el tercer nivel. Cosas importantes. Lo primero que tenemos que notar es el hecho de que estamos poniendo una malla. Para evitar que alguna piedra, algún objeto pueda caer a la parte inferior, a pisos abajo. Tenemos propiedades de nuestros eh, vecinos. También tenemos la calle. Hay que cuidar muchísimo esos detalles. Otro detalle importante es que el equipo está trabajando, eh, armando ya o habilitando, la palabra correcta, la vibradora. Que también nos ayuda a poder quitarles los vacíos a la mezcla de concreto y que ésta se pueda colocar a detalle. Ahora sí vamos a ingresar, con mucho cuidado. Como empresa hacemos este tipo de esfuerzos en llevarles toda la información en vivo y en directo, para que ustedes puedan conocer cuál es el proceso constructivo que nosotros llevamos. Hacemos unas tomas por ahí, las vigas principales, que ya están vaciadas, que ya están vaciadas, las vigas principales, después el tema de las viguetas, Muchas gracias. Muy bien, ahora sí. Vamos a contarle a nuestros propietarios. Ya estamos en el vaciado de la losa aligerada del tercer nivel. Y como podemos eh, ver, hay bastante superficie, bastante área que vaciar. Podemos observar las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, muy bien colocadas. Todo bajo la supervisión del equipo el y también la supervisión del ingeniero supervisor de la empresa Ancosur. Todo esto corresponde a un análisis ¿no? que ya se ha visto en los planos y el equipo simplemente lo ejecuta como tal. Detalles importantes a tener en cuenta es que si ustedes se dan cuenta en la amplitud que tiene este departamento, todo este área, todo este área es el área de los departamentos. En la parte inicial, sala, cocina, comedor. En esta parte que me encuentro están las futuras habitaciones. Tenemos los ductos de iluminación y ventilación. Vamos a contar uno, dos, tres. Tenemos una ubicación excelente también de vistas. Y creo que es importante mencionar que ya dentro de muy poco, ¿no? cuando este edificio esté en el piso séptimo, vamos a poder apreciar un poco también de la área verde. ¿no? Estamos en el Valle del Mantaro y el Valle del Mantaro siempre nos regala excelentes vistas. En estos momentos la empresa Covil está solicitando a un segundo mixer, ya que el primero se ha terminado y siempre esa transferencia tiene que ser la más rápida, la más próxima. Ya el primer eh, mixer se ha retirado y el segundo ya está a cuadras muy cerca para que puedan llegar y dosificar. Todo eh, En definitiva, toda esta calle la tenemos que clausurar por unos cuantos, eh, en una, una hora aproximadamente, para garantizar que todo esté adecuado. Entonces, Podemos eh, ver también cómo se está trabajando el tema de la. Del, se está habilitando ya la vibradora. Está el ingeniero que está comandando a todo el equipo y podemos ver también al, al, al maestro, al maestro que está supervisando que todo este detalle. Nosotros vamos a hacer algunas tomas adicionales y contarles la alegría que es para nosotros poder avanzar, avanzar ya con el sueño del departamento propio muy bien vamos a retirarnos porque esto es una zona de trabajo una zona que también lleva riesgos y comentarles cerrando ya esta transmisión que todo esto todo este espacio ubicado en la mejor zona de huancayo puede ser tuyo aún nos quedan tres departamentos aún nos quedan tres unidades de 130 metros cuadrados y simplemente acércate a las oficinas, conoce nuestra propuesta, enamórate de nuestros proyectos y como dice nuestro eslogan, vive de una manera diferente. Ahora sí nos dedicamos a supervisar, a trabajar y con ustedes nos vemos en la próxima transmisión en vivo. Nos vemos.